Nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad eh, muy desarrollada, digamos el primer mundo, en el que tenemos unos privilegios que a veces no concebimos como tales porque son cosas que damos por hechas y no nos damos cuenta que hay una gran parte de la población mundial que no tiene estos privilegios, que no tiene eh, un, el derecho al saneamiento o una gestión de residuos sólidos digna. Entonces, a través de nuestra pieza, que se llama Reflejos, Queremos realmente reflejar dos realidades diferentes. Llegar a ser consciente de que hay esta disparidad tan injusta, pues nos puede impulsar a actuar ya para que se dé un cambio.